Para restaurar los valores iniciales mostrados en el cuadro de diálogo, como por ejemplo en imagen, tamaño de imagen, lo tengo de 5000, lo voy a poner por ejemplo de 2000. Si quiero recuperar ese valor inicial, simplemente presiono la tecla de Alt en una PC u Option en una Mac y pongo Restaurar y ahí los tenemos.